Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Inspírate Conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Pilar, por si esta es tu primera vez pasando por aquí. Hoy vamos a limpiar toda la casa, así que es un video largo. Tómense su cafecito, prepárense su tecito, lo que tengan a la mano, porque vamos a motivarnos el día de hoy. El video es largo, chicas, así que espero que se queden hasta el final conmigo. Se motiven y por eso les digo, prepárense su cafecito o lo que tengan para que disfruten este video. así que vamos a comenzar y vamos a comenzar con mi recámara porque esa limpieza la empecé este día por la mañana había estado lloviendo por la noche el día anterior toda la noche y amaneció lloviendo entonces no había posibilidad para mí de que yo saliera a ningún lado en este día así que dije Mejor me pongo a limpiar toda la casa. Necesitaba desinfectar todo porque Isabela había estado enferma por segunda vez en este año. No sé por qué, pero Isabela se me enfermó otra vez. Bueno, en esta ocasión fue del Cold. Y este y de todas maneras hay que desinfectar todos los baños. Este Necesitaba desinfectarlos. lavé todos los baños, chicas, pero... Bueno, no todos, dos baños solamente tengo, pero lo lavé todo por cuestión de tiempo, no les voy a incluir todo lo que hice, pero fue una limpieza de todo el día, aún así el video fue de veintitantos minutos, 26, 27, creo, es un video largo pero uh, era necesario hacerla, así que decidí comenzar por la mañana uh, limpiando mi cama, había lavado las, las sábanas y había lavado las fundas todo lo había lavado la noche anterior y entonces al otro día pues estaba todo bien limpio, bien fresco y aquí lo que iba a hacer o lo que estoy haciendo voy a cambiar las almohadas, tenía las almohadas azules si se recuerdan o no sé si se recuerdan, pero había decidido dejarlas azules por el momento después cambié de opinión y dije voy a ponerles estas fundas que compré que se las enseñé por ahí en un haul de compras también para darle un toque diferente quería poner un, un cojín en color rojo por la temporada de el día de san valentín pero la verdad es que ya no ya no salí a la tienda y ya no creo que voy a salir así que así lo voy a dejar pero así ah, de todas maneras le dio un toque diferente a, a la cama el, en est con estos cojines compré un set que era de cuatro y este y utilicé dos para lo que era mi recámara y entonces eso es lo que estoy haciendo aquí estoy cambiando los cojines me gustó mucho este creo que les dije y les comenté que en especial esta funda era la que me, me había gustado un poquito más que todas así que eso es lo que hice aquí cambiarle y ya darle un toque diferente a lo que era la recámara aquí ya había lavado el baño pues como les digo por cuestión de tiempo no les pude poner todos los clips porque ya era bastante largo el video, pero uh, ya aquí lo que estaba haciendo era prácticamente terminando de limpiar el lavabo a, a poniendo pasta nueva y algunas cositas. Una de las cosas que hice aquí fue sacar la, la mesita que tenía ya o la cajonera que tenía en la esquina. No sé si algunas de ustedes se recuerdan, pero allá al final, al final donde ya no hay nada, tenía yo antes una, una mesita con una canasta y con toallas blancas ahí pero en esta ocasión andaba bien animada de verdad que, que hice cambios de aquí moví cositas de aquí para allá y de allá para acá y esa mesita la llevé a la lavandería creo que se mira mucho mejor en la lavandería no sé por, por ahora ahí la puse, no sé si la voy a dejar ahí o no, pero estoy planeando traer una cajonera con cajones aquí en este espacio para poder guardar un poco más de cosas ahí. Así que uh, eso es lo que anduve haciendo en este día. Después de ahí me brinqué al baño de visitas. Este baño estaba terrible, de verdad. Era el baño que Isabela utilizó. Y, este, y Oscar no quería usarlo hasta que no se lavara porque pues como les digo estaba enferma, el lavabo era el que utilizaba para venir a, a cada vez que tenía que lavarse la boca o que sentía algo en, en su boca venía y se lo botaba en el, en el lavabo y ya ustedes saben cuando los niños están enfermos pero ya era necesario que desinfectara todo esto. Este baño no se los he enseñado completamente, chicas, porque no lo hemos terminado de remodelar. Todavía estamos trabajando en eso. Así que este, muy pronto en este año planeo traerles eh, también el, el nuevo cambio de este baño. Aquí lo que estaba haciendo era pues ya desinfectar bien la taza, pero me di cuenta que eh, había algunas manchitas que tenían que quitársele al lavabo. Y chicas, una de las cosas que yo utilizo y que hace un trabajo excelente es el bicarbonato de sodio para limpiar. En otro video les voy a mostrar para que vean de lo que les estoy hablando. El trabajo increíble que hace el bicarbonato de sodio para limpiar, para blanquear. Y aquí lo que hice fue pues, rociarlo, ponerle un poquito de líquido encima. Lo dije que hiciera su trabajo y después vine y regresé a mi baño para a limpiar lo que era la pared y el baseboard donde estaba el mueble porque había muchísima tierra ahí en esa esquinita. Así que después de eso regresé otra vez al baño y lo que hice fue a ya empezar a lavar. Eh, todo el bicarbonato de sodio de verdad que limpia muy bien todo lo que es porcelana la tina del baño también la podemos regar el bicarbonato de sodio se riega en la tina del baño lo dejamos actuar por un tiempo y, y cuando regresamos pues lo podemos ya lavar y de verdad que van a ver el cambio aquí como pudieron ver ya tiré a la, a la basura mi cepillito favorito con el que siempre limpio el baño, la tina y los lavabos chicas ya era hora de que se fuera a la basura me sirvió mucho, mucho ese cepillo y necesito comprarme otro porque no tengo uno de, re de repuesto pero ya, ya no tardando necesito ir a hacer unas compras para para lo que son todos mis trapitos de limpieza y los cleaning supplies que yo necesito para limpiar y pues bueno después de aquí pues ya estaba listo eh, el baño chicas esto fue lo, lo único que les pude enseñar aquí en el baño como les digo este porque no hemos trabajado todavía en ese baño ah, espero que muy pronto y después de eso pues regresé a mi recámara para terminar de limpiar completamente lo que eran los pisos y como había estado lloviendo todo el día les digo que estaba uh, bastante oscuro y en algunas áreas se va a ver un poquito como que está más oscuro que en otras en algunas áreas como la cocina y en la sala había un poquito más de luz también porque abrí las ventanas para que pudiera grabar un poquito porque la verdad no quise poner mis luces para grabar porque me iban a robar mucho espacio y eso de estar moviendo luces de un lado para otro como que no, no no me gusta y aparte de eso me roba mucho tiempo y yo necesitaba hacer la limpieza real una limpieza real de la casa así que dije se los voy a traer tal cual la, la idea es motivarnos y este así que discúlpeme si no es la mejor calidad de luz pero uh, espero que por lo menos puedan motivarse con lo que es la limpieza y por lo menos me puedan ver a mí trabajar entonces este aquí ya estaba limpiando lo que era el pasillo como les digo va a haber luces de la casa por todos lados en algunas áreas no tuve que utilizarlas como en la cocina pero este ya después de aquí lo que hice fue ir a la cocina chicas la cocina estaba completamente limpia porque el día anterior les acababa de grabar un video de, de decoración de la cocina y este entonces estaba limpia no había absolutamente nada que hacer ahí más que quitar los trastes o sacar los trastes de la secadora porque este, yo lavo los trastes por la noche, los dejo lavando toda la noche y al otro día a primera hora cuando me levanto, eso es lo que hago, saco todos los trastes y los acomodo. Y sucesivamente al siguiente día vuelvo y hago lo mismo. Y entonces aquí estaban los trastes como les digo, todavía no los había sacado pero era lo único que había que hacer en la cocina. También quería comentarles si miraron el video de la decoración del cual les estoy hablando. Si no lo vieron por aquí se los dejo, pero quería comentarles que hice un cambio aquí si se recuerdan o si se recuerdan las que lo vieron. Había puesto esa base solamente solo, después cambié de opinión y puse mi diffuser en, ese, en esa charola, en ese tray. Y quité el, el cake stand eh, de pastel donde estaba el frutero. Lo quité y lo puse abajo porque pensé que era mucho rosado. Así que mejor lo quité, chicas. Así soy yo. Ando por la casa mirando y de repente algo no me gusta y lo cambio. Igual aquí en la, en la cocineta o en la isla. Se recuerdan que tenía un cuadrito en color rosado. Eh, que estaba un poquito fuerte en color. También lo quité y decidí poner el candelabro rústico en color en color blanco y este pues todo era rústico así que dije mejor le pongo el candelabro y quito ese cuadrito como que era más para niña para cuarto de niña que para ponerlo en, en una cocina como decoración así que lo quité y así fue como quedó al final You're safe but still afraid I'm walking in your garden Después del pasillo me moví a la sala y como pueden ver estoy limpiando las ventanas, no quise desaprovechar la energía que tenía en este día, normalmente esta limpieza de las ventanas las hago, la hago perdón, durante la temporada de la primavera, es cuando normalmente limpio todas las ventanas alrededor. Pero en esta ocasión le quise dar una pasadita con mi trapito húmedo de microfibra a las ventanas, porque la verdad que ya lo necesitaban de todas maneras, pero solamente lo hice en la ventana de enfrente. Así que pues bueno, después de eso limpié lo que era la parte de atrás del sofá y sucesivamente me seguí con la demás limpieza de la sala.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 you También decidí darle una limpiadita a mi espejo porque ya tenía días que no lo limpiaba y la verdad que ya lo necesitaba también. Así que dije, hoy es el día para limpiar este espejo también. Al final como que se miraba como que estaba un poquito borroso o, o, o empañado. Yo cuando estaba editando me di cuenta de que se notaba, pero la verdad es que no era el espejo. No sé si era la cámara o era algo que, que hizo que se mirara así, pero no estaba el espejo empañado. Estaba utilizando en esta ocasión una... Uh, toallita de microfibra de la tienda de Grove collaborate ellos me mandaron unas hace tiempo pero yo no las había utilizado todavía porque tengo otras entonces hoy las utilicé utilicé tres diferentes en este día del mismo color no era la misma que utilicé en el baño en el baño utilicé una en la en la sala utilicé otra y también tenía una en la cocina Algunas de ustedes me han comentado que les gustan mucho mis sofaces. Están muy bonitos los sofaces, chicas, pero creo que los voy a cambiar están bonitos pero lo que pasa es que después de que nos sentamos normalmente en la cámara no se nota porque pues estoy limpiando y los estoy acomodando bien pero después de que nos sentamos nos dimos cuenta que como que se arrugaban un poco como que se arrugan un poco entonces este como que le da una mala vista ya cuando está uno sentado y cuando te levantas como que se quedaban las arrugas en, en lo que era la parte donde te sientas y la verdad que no nos gustó, a mi esposo no le gustó entonces llamé a la... A tengo aseguranza, yo les yo les compré aseguranza, tenían aseguranza, entonces este llamé a la mueblería donde los compramos porque la dueña de la mueblería es una amiga mía y, este, y hablé con ella y entonces le dije lo que estaba pasando y me dijo que lo, me los van a cambiar, los vamos a cambiar por otros. Aparte de eso, pues yo tengo lo que es la aseguranza, pero... Ah, esto no es por parte de la aseguranza, es por parte de ellos, me dijo que me la iban a cambiar, me los iban a cambiar, así que tal vez muy pronto van a ver otros sofás chicas, me encantan esos sofás, me encantan muchísimo, me gusta el color me gusta el tamaño, me gusta todo de mis sofás, de verdad, no saben cuánto los he disfrutado pero la lastimosamente el material del que están hecho hacen que se arruguen cuando uno se sienta así que creo que vamos a tener que cambiarlos, y pues bueno, después de eso lo que hice fue ya poner un poco de decoración también porque no había decorado uh, por esta temporada de, de, de, del invierno um, no sabía qué poner la verdad honestamente todavía no sabía qué poner así que eché mano de algunas cositas que ya tenía por ahí y dije pues tengo que decorar algo y poner algo ya porque estaba vacío prácticamente todo así que puse solamente esa base esa base con unas hojas de eucaliptos Ah, decoré un poquito rústico esta bandeja aquí, puse ese candelabro con unos corazoncitos bien sencillo igual como el que tengo en la cocina. Y esos pajaritos que estaban ahí de enamorados, bien bonitos, chicas. Y pues bueno, después de eso ya lo que hice fue sacar esta mercancía que la abrí con ustedes hace unas semanas atrás también y no la había acomodado. Así que la saqué de la sala y me la llevé a lo que era la lavandería donde iba a organizarla, pero también ya tenía que poner toallas que estaba lavando y las puse en las secadoras, ya habían salido. Mientras yo estaba haciendo todo el quehacer, yo había estado lavando uh, ropa y ya lo último que me quedaba eran las toallas así que este y normalmente chicas cuando yo lavo lavo y doblo y acomodo es una manera muy fácil para mí cada lavadora que lavo de ropa la pongo a secar la saco la doblo inmediatamente y después la llevo a sus cajones o la cuelgo porque es mucho más fácil para mí y así no se me acumula tanto la ropa entonces ya lo último que me quedaban eran las toallas por, por secar y eso fue lo que hice antes de empezar a organizar todo lo que que era aquí arriba en la lavandería. Y pues bueno, aquí ya como ven estoy organizando, viendo de qué manera iba a acomodar lo que los productos de limpieza y las servilletas que me había mandado Groff Colabri. pues más o menos así fue como dejé arriba de organizado. Puse las servilletas, dejé mi versículo bíblico ahí, que no me puede faltar ahí. Siempre lo he tenido ahí y ahí lo voy a tener por mucho tiempo. Dice, be still and know that I am God. Uh, estate quieta, calmada y sabe que yo soy Dios. Me encanta ese versículo. Y pues bueno, a un costado están mis canastas. Ya ustedes las han visto ahí. Por si tienen alguna pregunta por qué no le quita las etiquetas a las cosas, no sé chicas, todavía no sé, no les puedo responder, pero siempre les dejo las etiquetas. Será porque después uh, decido vender las cosas, hago cambios, entonces como todavía están las cosas nuevas, pues prefiero dejar las etiquetas por si necesito venderlas. Y aquí pues ya solamente les estaba mostrando lo que eran las uh, las toallitas o no toallitas pero las esponjas para lavar los trastes estas esponjas que uh, yo las compro con Grove Colabre también quería decirles que estas nunca las volví a usar después de que las ordené una vez solamente las utilicé chicas y no me gustaron no hacen un trabajo bueno por si algunas de ustedes compran con Grove Colabre quiero decirles o no les recomiendo estas de verdad que yo les recomiendo lo que es bueno y lo que no lo que a mí me funciona y lo que no me funciona también se los hago saber a ustedes chicas porque pues yo soy honesta con ustedes así que uh, ustedes saben que yo les hablo mucho de Glove Colabre, ahí es donde yo compro mis productos, pero si algo a mí no me funciona se los voy a hacer saber, esta que están mirando aquí en cámara es una de mis favoritas son de coco, son unas esponjas de coco y esas son las que yo les había ordenado que me mandaran pero no sé por qué me mandaron estas que están mirando ahora, este que también son de coco, pero la verdad es que no son iguales como las que a mí me gustan, como las que yo había ordenado. Pero bueno, son gratis, me las mandaron gratis, así que no puedo pedir más, pero a las primeras esponjas que miraron ahí, este, sí, la verdad es que no, no limpian y como que a la, a la esponja le hace falta la partecita de abajo, lo que es más suavecito la esponja que es como ay se me fue la palabra pero la, la parte blanca eh, eso la verdad que es muy importante así que para cuando se va a lavar los trastes y vas a doblarla para lavar las cucharas necesitan doblarse y las otras no se doblaban chicas porque será porque están muy rústicas muy toscas no sé pero no me gustaron, así que las voy a utilizar para hacer limpieza en los baños y para otra cosa, para la tina tal vez, para eso sí sirve, pero para los trastes la verdad es que no me gustó el trabajo que hicieron, lo que son esas delgaditas que están mirando en este momento. Mis favoritas, como les digo, son las de coco, esa que estoy poniendo en la parte de atrás y no tardando voy a hacer otra orden con ellos solamente para esas porque pues me mandaron las equivocadas. Pero saben qué chicas, que yo miré que IKEA tiene unas parecidas a esa y las está dando creo que ellos las tienen por 2 dólares y en el paquete vienen tres así que no me no de verdad que no, me muero por ir a Ikea a, a ver qué es lo que tienen un día de eso nos vamos a dar un viaje a la tienda de Ikea muy pronto se los prometo y pues aquí ya lo que iba a hacer era guardar las canastas que había comprado también que se las encontré se las enseñé perdón en un vlog Fui a Walmart a comprar unas canastas extras para la decoración, entonces ya las subí arriba. Y aquí ya quise aprovechar también para decorar un poquito lo que era mi mesa de la entrada. Puse unas florecitas ahí, unas rosas rosaditas y blancas por la temporada de San Valentín, como les digo. Una de las cosas que no había quitado todavía, chicas, era eh, el sign que dice Merry Christmas arriba en mi corona. ¿Desde cuándo les dije que lo iba a quitar? Y no lo había quitado pero ya lo quité, después de esa toma que hice, me di cuenta que ahí estaba y fui y lo quité pues bueno ya después de eso chicas lo que hice fue quitar a uh, seguirme cuando están mis botas tengo mis botas a la mano como les digo aquí llueve mucho o más bien ha estado lloviendo mucho durante estos días no sé por qué pero mis botas para la lluvia siempre están ahí en la puerta por si tengo que salir de rápido entonces este era lo que estaba haciendo ahí limpiando a casi ya al final yo me vine limpiando desde el desde el final hasta el frente entonces ya después me seguí lo, con lo que era la el comedor en, lo, en el comedor te Tenía algunas cositas también que tenía que subir a la parte de arriba. Esas flores que mi esposo me las trajo de hace unos días también. Las tenía ahí en el comedor. Y aquí les estaba mostrando lo que iba a utilizar para limpiar mi comedor. Y este es un producto de la marca de Caldria. Y también es de la tienda de Grove Colabre. Me encanta cómo huele, huele riquísimo. Y solamente lo utilizo como para áreas especiales. Ese sí no lo utilizo en lo que es la cocina. Porque huele mucho a perfume. Huele muy rico pero a mí los olores a perfume en la cocina la verdad es que no, no me gusta. Siempre me gusta lo que es más olor a fresco, a cítrico, como el limón. Así que pues bueno, eso es lo que estaba haciendo aquí. Y si se dan cuenta, al final en mi oficina Oscar estaba haciendo escuela toda la mañana por primera vez eh, en historia. Gabriel se metió a mi oficina a hacer escuela desde la mañana hasta que terminó. Normalmente ese muchacho siempre hace escuela a... Uh, unos 10, 15 minutos, se levanta, sale toma agua, camina, da como 20 vueltas en la casa y después vuelve otra vez a su escritorio y hace otros 15 minutos de escuela, sale otra vez y da otras 20 vueltas y no sé qué tanto hace y vuelve y regresa. Pero en esta ocasión estaba súper sorprendida de que se metió a mi oficina y no salió de ahí hasta cuando no terminó la escuela. Así que la verdad que eso fue algo nuevo, pero a mí me encantó. Y pues bueno, chicas, ya terminé después pues con lo que era uh, la, la sala comedor y después de eso ya era hora chicas para sacar lo que eran las toallas había sido un día largo yo ya había, yo ya me había cambiado ya estaba con mis pijamas como pueden ver ya tenía ropa para dormir y, este, y pues aquí lo que hice fue sacar ya las toallas que había puesto a secar uh, más temprano en el día y ya pues terminé, uh, secar, no perdón, terminé doblando las toallas fue un día cansado pero la verdad que se siente una satisfacción cuando uno limpia la casa quedó súper limpia eh, los baños desinfectados y no, la verdad es que es una sensación muy bonita cuando uno limpia a La casa y pues bueno chicas Así fue como terminé mi día Yo espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Que se hayan quedado conmigo hasta el final Y si eres nueva Y esa es tu primera vez pasando por aquí te doy muchas gracias por haberle dado clic al video. Si te gustó el video, no te vayas sin suscribirte ahí abajo, sin prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y regalarme un dedito arriba si les gustó. Chicas, algunas de ustedes me han comentado que no están recibiendo las notificaciones de mis videos. YouTube cambia muy seguido los settings y la verdad es que uh, ahora ha cambiado una nueva manera. Cuando una persona se suscribe y quiere prender la campanita hay tres opciones para poder picarle a la que ustedes gusten cuando ustedes lo hagan le tienen que picar a la que dice o oh", porque si no le pican o no le dan clic a esa área no les van a aparecer las notificaciones cuando una de sus youtubes favoritas suba el video. Así que chequen eso porque sé que muchos de ustedes me han estado diciendo que no reciben las notificaciones y por esa razón no miran mis videos. Pero bueno, ahí les encargo eso. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo. Dios me las bendiga y a su familia también y nos vemos en el próximo video. Bye bye. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless, cause I.